información de los espectáculos en esta mañana de lunes gracias por estar iniciando semana con nosotros llegamos con información de los famosos de los espectáculos de la farándula de todo lo que pasó este fin de semana y vamos a arrancar nada más y nada menos con un tour no sé si decir muy esperado la verdad porque la verdad es que también es que no han vendido todas las fechas, todavía hay muchos boletos de la gira que acaban de iniciar este fin de semana y estamos hablando de perrísimas de lo que estamos viendo justamente en pantalla este concierto de Alejandra Guzmán y Paulina Rubio que dio inicio este fin de semana en la Florida sí, la primera fecha sí estaba Sold out. también hay que decir una cosa en redes sociales me las estaban criticando por varios puntos de que decían tampoco que presuman tanto ¿eh? porque los recintos donde se están presentando son de mil dos mil tres mil personas a lo mucho pero bueno lo que es cierto es que iniciaron este fin de semana muchas cosas que platicar acerca de este perrísimo tour con pauna rubio y con alejandra guzmán que es lo primero que vimos durante las imágenes compartidas este fin de semana no nos queremos dejar llevar, pero la mayoría de los videos, la verdad, se ve como Paulina Rubio de repente le hace el feo a Alejandra Guzmán. Lo estuvimos viendo en algunos videos que han compartido en redes sociales y fue un tema que también se generó este fin de semana porque decían, oigan, Paulina Rubio de verdad no se baja de la nube ni del ladrillo tan alto en el que está, a pesar de que ella sola no vende más que 10 boletos. Y es una realidad, lo que vimos en algunos videos y de repente se ve como que no le hace mucho caso a Alejandra en el escenario, de repente actúa como como si estuviera solamente ella en esta presentación, lo cual pues no es así porque justamente Alejandra está ahí con ella, pero creo que a final de cuentas quien muestra un poquito aquí la madurez es Alejandra Guzmán. Todo el mundo conocemos a Paula Rubio, todo el mundo conocemos sus inventadeces que si sí, de repente pues se pasa en lo creída, ¿verdad? Así es Paula Rubio, pero en redes sociales están poniendo que la gira está entretenida, que el concierto está bueno, tuvieron sus dos primeras presentaciones este fin de semana justamente ahí en Florida, pero sí le echan mucho que porque Paula Rubio de repente siente que ella es la estelar y que Alejandra Guzmán es la invitada, y pues no es así, ¿verdad? Porque mi Paulina Rubio, sola, no llena más que lugarcitos de 100 personas y es mucho decir, pero bueno, lo que es cierto es que pues sí, inició este fin de semana, esta gira que mientras tanto solamente tiene fechas en Estados Unidos y la gente de México está esperando que también la anuncien por estos lugares. Bueno, pues hay la información justamente de Perricimas Tour. Vamos a cambiar la información y algo que sí llena y llena a montones fue el Festival Coachella, quien inició, el cual inició este fin de semana allá en California con gran cantidad de famosos presentes. Estamos viendo justamente parte eh, de los que estuvieron este fin de semana, pues sí, derrochando todo el talento que tienen justamente sobre los diferentes escenarios de este famoso festival que muchas personas de, definitivamente, bueno, pues han asistido, muchos se quedan con las ganas de asistir, Coachella que regresó también después de dos años debido a la pandemia que no se llevaba a cabo, estamos viendo que bueno estuvo Carol G, y estamos viendo Justin Bieber eh, muchos, muchos famosos la verdad, los que han estado presentando Harry Styles sin duda fue de los más exitosos este fin de semana, eh. trajo invitada que fue Shania Twain, quien estuvo cantando algunos éxitos de la cantante diciendo siempre fue muy sueño cantar con ella y hoy fue una realidad, ahí estamos viendo a Doja Cat también veíamos a Anita previamente eh, pues en las imágenes, estamos viendo el toque mexicano con banda MS quienes pues también definitivamente mostraron su alegría, su felicidad, su agradecimiento, pero también el nervio porque decían que estaban muy nerviosos antes de subir al escenario Mario Ville otra de las cantantes que también estuvo siendo parte este fin de semana y Grupo Firme, quien también la armó en grande. El toque mexicano no podía faltar, obviamente, como ya se ha hecho costumbre en otras ocasiones, el toque latino en sí, porque mencionamos estuvo también, pues, eh, Karol G. Estuvieron muchos cantantes latinos, de verdad, representándonos bastante bien y, pues, sin duda, este festival siempre ha sido un tremendo éxito a nivel mundial. Ya estamos viendo parte de estos artistas que llegaron este fin de semana al festival Coachella allá en California. Y en California también lo que sucedió y algo que no le gustó a muchas personas quienes lo presenciaron y tampoco a través de las redes sociales fue esta situación que vivieron las Kardashian porque la verdad estamos también acostumbradas a verlas que siempre tratan de hacer lo que quieren y el dinero como dicen, ¿verdad? A final de cuentas, pues sí pesan muchas partes. Las criticaron por esto. Se fueron a Disneylandia el pasado viernes, esto fue el viernes, se fueron a Disneylandia, pero les dijeron, no, nosotros no queremos estar con la plebe, no queremos que nos moleste la demás gente, queremos los los juegos para nosotras solas, y de repente cortaban las filas, o sea, bloqueaban las filas de los juegos donde las personas, pues estaban ya esperando pues largas horas para subir. Si llegaban las Kardashian, oigan que llegaron las Kardashian, se quieren subir al juego, pero quieren el juego para ellas solitas. Y de verdad, si sí les estuvieron tupiendo en las redes sociales, que porque son unas ridículas, unas patéticas. Ahí están, mire, este video lo compartió pues una chica a través de las redes sociales, está grabando y dice estábamos en línea cuando de repente llegaron y, y la bloquearon y se subieron estas ridículas, nada más el juego para ellas porque no querían que nadie les molestaran la verdad es que sí, bastante patéticas realmente y más patético también resulta de repente ver sus videos sus series donde hablan que hay que ser hermanos, hermandad y que todos unidos en el mundo y este tipo de actitudes definitivamente pues no les ayuda en nada pero bueno, pues así son las Kardashian y a final de cuentas, aunque muchas personas les tiraron en redes sociales. También hay muchos que las alaban. Bueno, pues ahí está. Es la información de los espectáculos en este lunes. Que tenga un excelente inicio de semana.